Clic derecho de ratón sobre el logo de Windows para entrar en configuración. Buscamos Bluetooth y dispositivos. Clic en ver más dispositivos. Clic en los tres puntos. Ya puedes quitar el dispositivo. Dale like. Gracias.